Así como hacen su arribo a este ritual de equinoxio de primavera, en los concheros de Michihualá, aquí nos pirámide de desalmisar. Damos la bienvenida a nuestras autoridades. Hace su arrivo a este lugar, el doctor José Ramón Amiga Gálvez, quien es presidente municipal constitucional de Mixquiaguala de Juárez. Y como invitado especial tenemos al licenciado Francisco Basurto Acosta, quien es presidente municipal de Ajacuba. Lo acompaña eh, la directora de Cultura y Turismo, también de su municipio, la contadora Daniela Cruz López. Bienvenidos. Asimismo algunos directores de área y por supuesto integrantes de la Honorable Asamblea Municipal de Muticiahuala y a todos ustedes, Muticiahualenses, bienvenidos a este ritual. A iniciar esta ceremonia de fuego nuevo que representa la renovación del cosmos el fuego es uno de los elementos más importantes de la vida del hombre con él se inicia la vida y en él se termina hoy en este equinoccio de primavera en el que toda la vida se reinicia hombres, mujeres, animales plantas de tierra, mar y el mismo espacio todo de nuevos frutos Así, el fuego también debe ser renovado. Desde tiempos inmemorables, los pueblos de México han sido observadores del cosmos y con esa actitud saben del momento del cambio de estación y todo es preciso el cambio de invierno a primavera, el cual significa la muerte a la vida, porque todo florece de nuevo gracias al astro rey, al padre sol, al abuelo del fuego. Por eso... Haremos este ritual en este templo que nos dejaron nuestros ancestros. En este lugar para renovar la vida de cada uno de nosotros y así la de la misma comunidad y de la humanidad entera. Ahora vamos a observar la danza de los concheros de Mixquiahuala. <risa> Ahora sí, vamos a dar inicio con el ritual. En estos momentos realizamos la insensación a los cuatro rumbos del universo. ahora sí, vamos a dar inicio al rito, a la insensación, a los cuatro rumbos del universo. Pido a aquellos que están sentados que se pongan de pie, por favor. Si son tan amables quienes están sentados, les pedimos que se pongan de pie. Pasamos el micrófono. iniciamos vamos a mirar todos miramos todos hacia el oriente el Shadi hace el saludo al oriente vamos a mirar todos hacia la pirámide por favor el oriente este es el lugar donde nace nuestro padre sol donde nos nace día a día la nueva luz el calor donde nace nuestra vida donde experimentamos cada día, cada amanecer, nuestro resucitar a una vida nueva. Te pedimos, Señor Sol, que no dejes de alumbrar, y en este día en que estamos recibiendo la renovación de tu curso, la renovación de tu existir, te pusieron los creadores del universo en ese lugar, en el principal de todos, porque eres el generador de la vida. Te pedimos que en este nuevo ciclo que iniciamos nos socorra tu luz, nos socorra tu calor, nos socorras con la vida, que las plantas, los árboles, los hombres, las mujeres, todo ser viviente sobre esta tierra reciba tus rayos, reciba tu luz, tu calor para poder seguir subsistiendo en esta faz de la tierra. Ahora, miramos todos al poniente. El Shadi saluda al poniente. Saludamos al poniente, el lugar de la oscuridad, el lugar donde se oculta día a día después de su arduo trabajo el sol. Te pedimos que en ese lugar donde vas a descansar, en ese lugar donde caes día a día, ...y asimismo con él nos cubre las tinieblas... ...así, en esta noche en que estamos... ...esperando que renazcas... ...y que vuelvas a darnos tu luz y tu calor... ...te pedimos... ...que desde ese lugar... ...descanses allí... ...de la fatiga... ...de alumbrar a los hombres... ...de calentar la tierra... ...de fecundar la semilla... ...de dar vida a este mundo... ...en estos momentos... Miramos hacia el sur. El Shadi saluda al sur. Saludamos al sur. Este lugar es donde se prepara el hombre en medio de su milpa, prepara su semilla para ofrecerla a las entrañas de la tierra. Te pedimos, señor Sol, que en, estas, en este lugar tú des tu calor, tu luz, para fecundar la semilla del sagrado maíz, que es el sustento de este pueblo. Te pedimos que desde allí nos mandes los aires, con las lluvias, para que puedan ellas, así también, dar ese líquido tan sagrado para la Santa Tierra y para cada uno de nosotros. El sur es el lugar donde hemos preparado ya el terreno, la milpa, la chinampa, para pedir que se dé los frutos con los cuales habremos de subsistir en esta tierra. En estos momentos miramos todos al norte. El Chadí saluda al norte. Saludamos al norte. Es el lugar donde están los cerros, donde está el cielo. Es el lugar donde ya descansan nuestros ancestros, aquellos que hicieron estos santos. basamentos, estas piedras aquellos que forjaron nuestro pueblo, aquellos que nos dieron identidad. Allí están los ñañú, allí están los toltecas, allí están los mexicas, allí están todas las razas, allí no se confunden lenguas ni colores, allí algún día iremos a morar cada uno de nosotros. También allí llega la luz del sol porque resplandece cada uno de ellos allí para darnos fuerza y pidamos que no se pierda en nuestra memoria de dónde venimos, a dónde vamos, que no se pierda en nuestra sangre la raza ñañú de la cual pertenecemos cada uno de nosotros. El centro, miramos al centro, el Shadi saluda al centro. El centro, donde está este fuego que arde y que nos da su calor, nos da su luz, de aquí tomaremos fuego para encender nuestra antorcha, para encender el fuego en nuestro hogar, el fuego en nuestros trabajos, el fuego en nuestra vida. Que así como este fuego está consumiendo estos leños, así también se consuman las vanidades, las cosas que no son buenas para el vivir en esta tierra. Que así la, como el fuego es purificador, purifique también a cada uno de nosotros, para que al partir a nuestros hogares, después de haber participado en esta ofrenda al Abuelo Fuego, así también lo llevemos encendido nuestros corazones, lo llevemos encendido nuestras vidas, lo llevemos encendido para compartirlo con los demás. Que este fuego, que ahora arde aquí en medio de nosotros, también ilumine cada uno de nuestros trabajos, nuestras necesidades que en este día el fuego nuevo que llega con la entrada de la primavera, esta que viene a renovar la vida de flores, de plantas, de hombres, animales, mujeres, niños, jóvenes, así también este fuego, este nuevo sol que recibimos en esta, en esta noche, Él nos dé una nueva vida a cada uno de nosotros. Ahora vamos a llevar a cabo la ofrenda. Las ofrendas que se darán son principalmente flores. Estas representan la vida en todo su esplendor. Por eso es la primera ofrenda. Alimentos y fruta son los frutos recibidos de la Madre Tierra, gracias a la acción fecundadora del sol. Por eso se, ofre se le ofrendan al fuego, que es la representación del sol entre los hombres. Bebidas, agua, aguardiente, pulque, el fuego también tiene sed como todo ser viviente, y en la cosmovisión ñañú, el dar de beber es un signo de agradecimiento. Las flores representan la vida, la abundancia, la verdad. Te ofrecemos, señor Abuelo Fuego, estas flores que son nuestra vida, la vida de la comunidad, te ofrecemos por todos los rumbos de esta Santa Tierra, este, estas flores que son los corazones de los que estamos aquí presentes, de los ausentes, te ofrecemos también estas flores por aquellos que dejaron estos recuerdos, que dejaron esta casita donde ahora estamos parados, para que también ellos alcancen estas santas ofrendas. Ofrecemos estos alimentos que son preparados con los frutos de la tierra. Porque tú, Abuelo Fuego, tienes hambre. Porque tú, Abuelo Fuego, también mereces probar de lo que has trabajado. Porque nosotros los hombres nos hemos olvidado de limpiar el fogón, de limpiar el horno, de limpiar a sí mismo la fragua, de limpiar el fuego de nuestra vida para que en este día se renueve. Tienes hambre, Señor Fuego, tienes hambre también como nosotros. Por eso te ofrecemos este alimento para que tú lo comas y lo disfrutes porque de ti ha salido. Este pan que han amasado los hombres también ha sido pasado por el fuego. Que este pan sea fruto de la abundancia que necesitamos los hombres en este mundo. la fruta representa también todo esto que tú nos das con tus rayos, con tu calor. Deleítalo porque también tienes necesidad de probar lo que en esta tierra tú nos das. Este pulque que te ofrecemos es porque tiene sed porque todos los días trabajas por nosotros, porque todos los días tienes necesidad de ir a descansar. No los da nuestro Padre Maguey, que también crece por tu bondad. No los da nuestro Padre Maguey, que también es signo de vida. este aguardiente es sacralizador ¿por qué? porque es trabajo también del hombre pero también trabajo del fuego por el fuego se destila y asimismo es para dar sacralidad a este fuego el cual vamos a encender para que se haga nuevo tómalo Padre para que en este día tengas este traguito de fuego. El agua, esta agua te la vamos a ofrecer porque también es parte de los elementos necesarios que pusieron los creadores del mundo para nosotros también tú tienes sed, así como has tenido hambre. Perdónanos, Señor, fuego, porque no hemos sabido aprovechar el bien el cual por, por el cual fuiste creado. Nosotros destruimos la tierra contigo por nuestra ingratitud. Se queman los bosques, se queman los campos se queman los hogares, por nuestra necedad hemos hecho que tú seas enemigo del hombre y ya no amigo como fuiste creado, por eso te pedimos perdón y con esta agua te refrescamos también porque necesidad tienes de tomar un traguito de esta agua. Invitamos a las autoridades a regresar a su lugar, por favor. Vamos a continuar ahora con el encendido del fuego sobre el templo. Encendemos esta antorcha sobre este templo para que el fuego nuevo sea para todos y nos dé su luz y calor por igual, que su luz ilumine a la nación y al mundo, su calor fecunde la tierra. distinguido al pueblo de Ajacuba, hermano del pueblo de Mixtiaguala, como lo, bien lo dijo usted en el Senado de la República, y muy emotivo por estas festividades que precisamente unen a nuestros pueblos. Muchas gracias, tengan ustedes una excelente noche. Gracias. Ahora emite su mensaje el presidente municipal de Mixquiahuala de Juárez, el doctor José Ramón Andieva Gálvez. Buenas noches a todas y a todos, todo en esta vida es perfecto, sincrónico, existe una alineación perfecta el día de hoy a través de este equinoccio en donde concluye el invierno, inicia la primavera pero los dos polos se alinean con perfección sobre los ejes de nuestra tierra, eso nos demuestra que los ciclos se cierran y se abren nuevas oportunidades para todas y todos nosotros. Agradezco a nuestras hermanas y hermanos quienes han llevado la ceremonia del fuego nuevo el día de hoy, quienes han sabido honrar a nuestros ancestros, a nuestras tradiciones, a nuestra tierra, a los productos que de ella salen y que son parte de nuestra vida. El día de hoy estamos presenciando la culminación de una época de invierno y el inicio de esta primavera. Sabemos, sentimos que todas y todos los que estamos aquí no estamos solos. Tenemos la compañía de quienes estuvieron en estos vestigios en esta pirámide de Donijá que conjuntamente con quienes están aquí enterrados nos dan su acompañamiento, nos dicen que sigamos adelante, nos piden que tengamos a través de esta ceremonia y en nuestra vida diaria que siempre les dirijamos un pensamiento. Venga pues el día de hoy eh, vamos a distribuir unas hojas de papel para que en ella anotemos lo que queremos que se vaya con ese fuego viejo y que inicie con ese fuego nuevo. Ese es el ciclo en donde cada quien anotará lo que queremos que se quede atrás y lo que queremos que venga para nosotros, yo en lo personal voy a anotar que se vaya la sequía, la sequía en nuestros corazones, la sequía en nuestra tierra y pedir que estos elementos que han sido dirigidos a nuestros cuatro puntos cardinales que como centro de la misma rosa de los vientos nos trae la abundancia o que nos traiga la abundancia en lluvias productos de nuestro campo para que tengamos lo necesario para comer para dar sustento a nuestras familias para poder llevar a nuestra mesa y llevar a nuestros bolsillos un alimento y un ingreso. Pues muchas gracias a quienes por esta segunda ocasión nos acompañan. Vivamos eh, pues esta ceremonia de misticismo de encuentro con nuestras raíces, de acompañamiento con nuestros ancestros. Muchas gracias. Gracias. Ahora queremos invitar a quienes deseen hacerlo, a quienes puedan hacerlo, que pasen por favor con su hojita en la que pues hayan escrito y pues además de que pasen a tomar algo de la ofrenda, si es que así lo desean, también que lleven su hojita por favor en donde se encuentra este encendido del fuego sobre el templo. Lo podemos hacer de manera ordenada. Pasen a desechar todo aquello que no quieren y también a pedir a este nuevo fuego que nos conceda la abundancia, la salud y todo aquello que necesitamos en nuestras vidas a partir de este momento. ¿Qué queremos... ¿Qué no creen. Se les llevaron unas cositas y pueden hacerlo con toda confianza y de manera ordenada Bueno, yo. A... Gracias. Yeah.